La constitución del 2010, se aprobó las elecciones del 2020 congresuales y municipales para el 27 de febrero del año 2020 y que las autoridades se juramenten del 20 al 24 de abril. O sea, la misma constitución establece que las autoridades van a ser elegidas por un periodo de ocho años y la misma constitución lo saca del poder seis meses antes. O sea que ahí la constitución tiene algo que es inconstitucional. No, todo lo que está en la constitución es necesariamente por pues, definición constitucional. Lo que ocurre... O sea, tiene una contradicción. Eh, lo que, ni siquiera una contradicción. Lo que ocurre es que la constitución organiza toda la vida de la sociedad y lo hace a través de normas expresas como la, los derechos fundamentales o como la separación de los poderes, la distribución de las potestades para los funcionarios, cómo se organiza el Estado, pero también lo hace a través de los valores supremos de lo que te hablé hace un rato, que están ya contenidos en el propio preámbulo de la Constitución y de los principios fundamentales. entonces que se dividió en cuatro derechos fundamentales, ¿verdad? Los derechos Político, fundamentales, y, eh, los derechos políticos y, eh, y civiles, sociales, los derechos de ambiente y se me escapa uno, eh, políticos y civiles, derechos sociales, derechos eh, ambientales, yo creo que son cuatro además Y eso son. Mientras tanto, esos principios, esos derechos fundamentales y esos valores pueden entrar en fricción dentro de la Constitución porque van a representar diversos intereses. Entonces lo que debe eh, o, tenerse presente es que eso debe armonizarse y para eso el Tribunal Constitucional. Es decir, si hay dos normas dentro de la constitución que se pueden crear fricción o contradicciones o estar contrapuestas, entonces lo que debe el Tribunal Constitucional es armonizarla conforme a la interpretación de la constitución. Ahora, llama la atención... Pero, con respecto a una decisión que ya es declarada inconstitucional, no es de eso es de lo que se trata. Ahora, profesor, llama la atención de que el Tribunal Constitucional luce más un órgano político, porque... El Tribunal Constitucional debería evaluar la Constitución sin que yo como ciudadano se lo pida y armonizar la Constitución de manera autónoma, porque eso, el, el, el Tribunal Constitucional vela por los derechos de la Constitución, ¿sí o no? Sí. De que se cumplan. Pero ellos solamente accionan. Usted me dijo una frase una vez, de que la, el interés... llama la, a la, acción. la medida de la acción. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede esperar que haya un interés para armonizar. Ellos tienen que armonizar la Constitución aunque afecte intereses. ¿Usted ellos, no está de acuerdo? Ellos lo pueden hacer. Pero no lo hacen. Y lo hacen. Pero se mantienen lejos de los temas políticos. No. porque Porque también hay que, hay que también señalar que el presidente del Tribunal Constitucional es designado por un político. O sea que podría ser un cargo político. Pero vamos a ir a una breve pausa, por favor. Ah, okay. No, no, pero dígame lo que usted me va a decir. No, no, con respecto al Tribunal Constitucional, es un órgano que está colocado muy al margen. Por eso tiene autonomía presupuestaria. Y no depende de ningún otro poder para sus recursos, para que no tengan dependencia de ningún tipo. Ni siquiera pertenece al orden jurisdiccional, es decir, no es parte del sistema judicial. Pero Son hay una incongruencia órgano... que ellos no la van a armonizar a menos que el establishment político se lo pida. Mire, mire esto, profesor. Si el establishment político dice, vamos a dejarlo así, vamos a violar la constitución y los alcaldes se van, el tribunal constitucional no va a hacer nada. No es así. Ah, pero no y está así. Y vamos a esperar cuando pero, el día de las elecciones. Pero, pero, que, que que haga el Tribunal Constitucional. Bueno. Él no está apoderado absolutamente es que, de nada. Eso es lo que digo, el Tribunal Constitucional no debe ser apoderado. Yo lo que oí al presidente del Tribunal Constitucional decir fue. Es un constitucionalista muy consagrado. Muy conservador, Por eso, por muy conservador, eso está ahí. Muy conservador. No, pero muy bien de formado. De descendencia haitiana, pero defiende mucho no la es, nacionalidad. No es de descendencia haitiana. Sí, Milton Rey Guevara, su tatarabuelo, era haitiano. No, no. Vamos después en otro programa, vamos a traer aquí A Milton Ray No, no, no, no a Milton Ray nos vamos a traer su M descendencia M Milton es de Samaná ¿Le sacaron los otros días eso en los medios? No, los medios porque son... los samanenses no están ligados a los haitianos Ahí vinieron los cocolos de otras islas de origen inglés Eso es algo muy conocido, muy elemental Pero ese no es el tema El tema claro. es que él ha dicho claramente Que al Tribunal Constitucional no se le puede pedir Que declare como inconstitucional lo que es constitucional ni mucho menos que declare como constitucional lo que es inconstitucional. Eso lo ha dicho con mucha claridad. Entonces, ese tribunal lo que está reservado ahí, esa gente está haciendo un trabajo por hacer valer la Constitución de manera muy eficiente. Ahí se está trabajando de verdad, eso yo te lo puedo decir. Y por las publicaciones que tú ves que salen y los anuarios que ellos publican de sus actividades, tú te puedes orientar cuál es la intensidad yo te puedo traer, eh, catálogos de las decisiones que se han tomado en el Tribunal Constitucional Sí, pero profesor, ahí hay un tema súper importante y él y lo están dejando correr, que es el tema de las alcaldías, entonces eh, si, si es verdad que el Tribunal Constitucional es un órgano que opera de manera independiente que lo creo que es así, pero lo que yo veo que en los temas políticos ellos esperan el accionar político del establecimiento para que le haga solicitud y expresarse, porque no hay que ser un... Yo no sé la constitución como usted sabe Y yo sé que eso no está correcto De que las autoridades de alcalde Se eligieron cuatro años Y que salgan el 20 de abril que, que Eso es una cuestión que tú lo no verás Armonizarse ahora en muy poco tiempo yo No se va a ¿sabes por qué? porque los alcaldes van a elevar una instancia, Eso, pero pero no porque el Tribunal Constitucional... Que ¿A quién es que le, que, que le perjudica? A, quién es que, a los ciudadanos dominicanos, que usted dijo que la Constitución dice que somos todos iguales. ¿eh? Exacto, entonces, pero sí. dentro de esos ciudadanos dominicanos hay algunos que les perjudican más directamente, como por ejemplo entonces, a los alcaldes, entonces los alcaldes por simple instancia ante el Tribunal Constitucional le piden que armonice la constitución, tan sencillo como eso. Y yo te dije a ti que la solución es que se lleve hasta que se prolongue el, el periodo de transición. Y ahí queda armonizado el asunto y nadie sale perjudicado. Que se juramenten y que siga. Que, que se haga el proceso, que se hagan las elecciones, se juramenten y te entrego en agosto. Y se acabó. Y eso yo lo veo muy bien. Un tema que me preocupa, profesor, es que ahora la mayoría de legisladores se han expresado en contra del voto preferencial, que ha sido un logro de los dominicanos, y aparentemente ya se están poniendo de acuerdo para posponer el voto preferencial. El senador por San Juan, Félix Bautista, dijo recientemente de que él va a llevar una nueva, un nuevo proyecto de ley para que se posponga el voto preferencial. Que el voto preferencial para las próximas elecciones, según la constitución del 2010, establece que los regidores van a tener que ser elegidos por el voto directo, los regidores, los senadores, los diputados. Entonces ahora, cuando estamos ya dos años de implementarlo, incluso los mismos legisladores que votaron por eso se dan cuenta que es un problema. Eso es un, un modo de elección. Tú recordarás que el problema se suscitó cuando se creaban grandes dificultades por lo listado presentado por los partidos. Que se van a seguir presentando si eso se pospone. Tendría que volverse a ese método, que, que significaba que los partidos decidían su nómina de candidatos, aquí en Santiago, por ejemplo, y se llevaban sus ele electos, el listado que iba a participar como candidato, y cuando llegaban a Santo Domingo eran otros. Lo había cambiado administrativamente el partido, y eso creó grandes conflictos y situaciones de mucha tensión al interno de los partidos y se decidió que se escogiera entonces el método preferencial que cada candidato fuera a hacer valer sus cualidades frente al electorado que me parece el más democrático. Y ahora eso se va a extender a los regidores. Debe también bien extenderse a los regidores porque tiene que haber la misma, el mismo método para todos los candidatos electos. Entonces lo, la Junta está buscando un bajadero yo lo que digo es la Junta tiene que ser el garante de la transparencia y en el conteo, porque ahí es donde viene el problema, profesor, mm. en el conteo. Mm. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, todavía una semana después, aquí en Santiago no se sabían quién eran los diputados electos. Entonces, la Junta, como no tiene o no quiere buscar una forma de garantizar eso inmediatamente, lo quiere buscar más fácil, que sea todo el mundo mezclado. Por ejemplo, en las elecciones que vienen del 2020, si eso no se cambia, hay muchos senadores que no van a pasar por el arrastre de los diputados, como fue el caso de aquí de Santiago. Entonces, si quitamos ese logro, entonces yo no entiendo si vamos a avanzar o vamos a retroceder políticamente en este país, aquí nunca se sabe. Yo fui, en algún periodo, miembro como juez de la Junta Municipal Electoral, yo, yo participé en un proceso como juez y fui, además, delegado del partido en varias otras eh, instancia. Yo he estado muy ligado a la cuestión electoral Pero El problema ahí es de solución técnica Se pone Exactamente Se pone eh, las actas En manos de un grupo Y ese grupo Entonces te alteran esos resultados ahí. Eso no debe pasar entonces, Esas no, actas Por eso incluso tú Tenías tanto interés El asunto de los escáneres porque te daba la, el acta directa, y cuando en estas elecciones que pasaron, ya la Junta allá en Santo Domingo sí sabía dónde quiénes habían ganado. Yo porque, creo que en vez de eliminar entonces, los cargos, lo que hay que traer es nuevo y reforzarlo. Hacer lo que funcione. Sí, porque entonces poner las actas aquí en manos de la. Usted sabe que las juntas es, distritales es, y municipales venden las elecciones. No solo venden, te venden candidaturas, te sacan voto a ti, te ponen aquel, y una serie de situaciones de fraude que no se deben tolerar. Sobre todo en un régimen que busca la transparencia Hay que evitar por todos los medios Que se puedan alterar resultados electorales Y esa manera de manejar las actas en las juntas municipales Es un mecanismo para alterar la votación Profesor, el 2020 viene ahí, ya nos queda poco tiempo ¿Qué es lo que usted como ciudadano? Vamos a ver su punto de vista ciudadano ¿Qué es lo que usted como ciudadano Quiere escuchar de un candidato para usted votar por ese candidato, independientemente de que usted sea un dirigente político, pero ¿qué es lo que usted como ciudadano necesita ver en este país para poder inclinar su, su voto hacia un candidato? La primera cosa es compromiso claro con la soberanía nacional, la integridad del territorio y la autodeterminación del pueblo dominicano. A mí me tienen que convencer de que las intenciones patrióticas de ese candidato son válidas. Primera cosa. La segunda cosa me tiene que demostrar que viene con una agenda de moralizar la vida pública nacional, de darle contenido ético al quehacer del ejercicio de, de, del poder, de las funciones estatales. En otras palabras, me tiene que decir que no va a tolerar la corrupción. Tolerancia cero con la corrupción y que se va a preocupar entonces de darle continuidad a los programas de avance que ha habido en la sociedad dominicana yo creo sin mucho detalles, sin poder ya... y un plan de nación profesor eso es un plan de nación, al, al final yo creo que eh, el doctor Leonel Fernández tiene muy claro esos asuntos que es lo que está... aunque tú piensas que él debe renovar su entorno Sí, el profesor Leonel Fernández, a diferencia de Luis Abinader, anda con, debajo del brazo con un plan de nación que es RD 2044. ¿Eso es lo que te digo? El profesor Leonel Fernández nos está mostrando al país qué es lo que él haría en un futuro gobierno de él. Pero yo digo que el profesor Leonel Fernández tiene que renovar su entorno para que pueda enamorar a las mujeres, a los niños y a los hombres como lo enamoró aquella vez, ¿verdad? Claro. Bueno, le damos gracias a todos ustedes, profesor. Profesor, muy buena el programa de hoy. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana.